Vuelo alto, dijeron que no iba a lograrlo y era tan al tanto. Hasta su pibas ya ni dos porque no eran para tanto. Miradas encima del hombre porque estoy preciando, no se miran tanto. Vuelo de lujo, Tom Ford. Suena cabrón, estoy en mi zona de confort Lo digo y va a misa, love, yo hoy lo quiero deprisa y se lo doy Leo su flujo de calor La agarro y la empujo hasta el fondo La canto todo lo que compongo Vuelo de lujo, Tom Ford todo lo que hago suena cabrón Estoy en mi zona de confort Lo digo y va a misa, lo que hoy Lo quiere deprisa y se lo doy Creo su flujo de calor La agarro y la empujo hasta el fondo La canto todo lo que compongo Yeah, Yo no tengo Louis V Ni tengo jicus pero tengo un día que parece París. Tengo dos de diseñador Por eso es que estoy debitiendo a tu bitch Yo lo hago así Dile a tu novio que tiene que dejar de mirar así. Si no lo digo por mí Solo que si no se amola se va a consumir Dile que se salga de ese TBT Que se deje de te quiero si sí, quédate, Que yo tengo de sobra pa' darte Sumo muy muy malo de la TT Me tiran raperos al mill y al TM Que te rapero, muy poco tienen Yo pongo el túnel cero y soy vender Y en el futuro eso es tuyo no vende de Estamos en una aventura We on a trip, we on a trip Mi piba está mucho madura, No puedes competir, no puedes competir